sin esfuerzo y pérdida de peso, no parecen pertenecer a la misma oración. Hasta que visité curvinger.com En el portal, conozca algunos avances importantes en la ciencia de la pérdida de peso de los que nunca antes había oído hablar. Y uno de estos avances realmente le permite comer todo tipo de basura y perder peso en el proceso. ¿Cómo es eso posible? El creador de ese portal tiene un genio. Ella está al menos 5 años por delante de donde está la ciencia actual de la pérdida de peso. Y amo todos los videos. Así que concéntrate. Cierre la puerta. Su mente se volará y comenzará a bajar de peso inmediatamente después. Queso asado. Sushi. Donuts. Todo está de vuelta en la mesa. Se llama dieta de comida favorita. Lo prometo, una dieta nunca será más fácil que esta a la pérdida de peso que es divertido.